¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al cringe paranormal o solamente a lo paranormal. Espero que estén súper bien el día de hoy. El día de hoy les traigo un caso eh, muy paranormal eh, con muchas pruebas y pues vamos a estar viendo aquí con ustedes. Ahora, como saben, como llevo este tipo de videos, les voy a presentar el caso primero y antes de que me digan así de que... Uh, es falso, es verdadero, esto no me parece bien, o bueno, no que me parezca bien, sino esto como que no me gusta, esto así, les voy a presentar todo el caso y hasta el final me dicen si concuerdan con lo mismo que yo digo, con la misma como conclusión a todo el caso. Hoy les voy a traer este caso y yo espero que les guste mucho porque pues hace mucho que no había tanta evidencia paranormal en todo internet. Así que bueno... Antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal paranormal, eh, se va a convertir en su favorito y si no choque el fantasma del de closet sin fondo, o sea, vean cómo se ve eso Va a ir a sus casas y les voy a decir que se suscriban a este canal y a mi canal secundario que lo pueden encontrar como Marijo2, así tal cual Ahí lo encuentran y pues acabo de subir un video jugando Roblox y otro Story Time y cosas así entonces, bueno, ahí se los dejo. Recuerden eh, seguirme en mis redes sociales porque les voy a platicar sobre una cosita que vamos a hacer y ustedes van a ser parte de eso. Y bueno, ahora sí, antes de comenzar, pues ya les dije lo que se tiene que hacer antes de comenzar y ya no duré dos minutos en la introducción. Jo, jo, jo. Vámonos derecho a este video. Ok, fantasmitas, pues bueno, este caso se llama, bueno, yo le voy a poner de nombre, esperen, déjenles digo, Ben, no, Lainey y Ben, o Lady y Ben, como ustedes lo quieran pronunciar, Lady y Ben, ok. Ellos tienen alrededor de 315 mil seguidores y no tienen una idea como 100 mil videos hablando de absolutamente lo mismo, entonces no se preocupen, si no se quieren aventar los 100 mil videos para saber el fondo de esta Historia de todas estas evidencias paranormales No se preocupen, yo aquí se las voy a contar Ok, bueno, básicamente ellos tienen pues Desde el año pasado subiendo como... Videos y TikToks, bla bla bla, normales, o sea, yo me fui hasta los últimos, hasta el primerito primerito que subieron, ya tienen más o menos como desde, ¿qué será? Marzo del 2020, o sea, pues sí, como un año más o menos, sube y sube y sube y sube, sube videos. Sus primeros videos no se trataban de eso, pero rápidamente se convirtió su contenido en contenido paranormal, no porque ellos hablen de lo paranormal, sino porque registran más o menos lo que hay en su casa y varios de sus videos, pues... Fueron compartidos de más y pues se hicieron virales, ¿verdad? Entonces es ahí donde me cae este caso al ojo y digo, oh, vamos a checarlo con este ojito Ok, entonces bueno, vámonos hasta el principio Todo inicia, aquí yo tengo escritos mis cosas, ¿eh? Todo inicia cuando era mayo del 2020 y ella sube su primer video Aquí se los voy a estar poniendo, ya que es algo básicamente muy muy sencillo y de aquí pues como que se desencadena todo este tipo de contenido. Ella dice, están en inglés los videos así que pues solamente les voy a poner la parte visual, no el audio porque pues el audio pues, se los voy a estar explicando yo básicamente y no dice nada muy relevante eh, más que lo que yo les voy a decir. Bueno, total, el caso es que dice ella que tienen, como ustedes pueden ver, al lado de su, de su cama pues como un espacio... Donde yo veo como que guardan cobijas o cosas así como para tener a la mano a la hora de estar como acostado. Y esa puertecita podemos ver en el video que varias veces se abre sola. Ahora, no puede ser que haya aire pues adentro de ese espacio que está en el piso y que está tapado como por varios muebles. Entonces el aire definitivamente no está abriendo esa puerta porque además... Pues ustedes están de acuerdo que aunque haya aire, si una puerta está cerrada, pues está cerrada. O sea, el aire sí empuja las cosas, pero tampoco es como que el agua le haga así a la manija para que se abra. Entonces, pues no. Eso de que sea el aire, pues a mí como que no me suena a que sea el aire. Pero bueno, entonces de ahí la gente pues le empieza a preguntar, oye, ¿por qué pasa esto en tu casa? Haznos un story time y demás. Y ella es cuando empieza a contar todo. Ok, entonces aquí empiezan los 100.810 videos que tienen. Pero básicamente, ella en su primer story time cuenta de que estaba dormida ella y su novio, porque ellos son los que viven en esa casa, tan dormidos, y ella pues sintió algo. vos pues de esas veces que por una u otra cosa tú te despiertas. Abrió los ojos y aquí es como la clave, porque ella decía que veía al lado de donde estaba su novio eh, como una figura de una mujer, así como oscura, así... Y que ella, obviamente lo primero que pensó fue, pues se metieron a robar a nuestra casa, ¿verdad? Entonces ella grita, el novio, bueno, no grita, pero habla así fuerte, así como, ¡ah, qué onda! Y el novio se despierta y todavía alcanza a ver esta misma figura, pero pues que se desvaneció. Ahora... Se cayó mi objeto random de la mano. Ahora ustedes preguntarán, pero ¿cómo es que empieza toda la actividad paranormal? Porque hay muchísima y hay de diferentes estilos. No solamente de que, uy, nos apagan, nos prenden la luz, no, de que les mueven cosas, de que les avientan cosas. Yo quiero pensar como estilo las películas de actividad paranormal si ustedes han visto más o menos así. O sea, no presentan ellos en ningún momento alguna figura así física de qué es lo que está ahí en su casa. Pero bueno. Ya más adelante en los videos y más story times que pude ver conforme van avanzando los videos, ellos cuentan que se mudan a esta nueva casa. O sea, realmente es que no sabían que esta actividad iba a ocurrir porque pues se acaban de mudar. Se mudan a esta nueva casa y no notaron nada hasta que por contingencia ellos y todos pues nos vemos obligados a estar en casa 24-7. Es ahí cuando la actividad comienza poco a poco. Y, como yo ya les he comentado en otros videos, generalmente, pues si sí, ya había energías ahí y llegan energías nuevas. Energías nuevas somos nosotros, energías que ya están ahí. Vamos a ponerlo como, pues, algún ente, ¿no? Un espíritu, lo que ustedes quieran, un fantasma, como le quieran llamar. Pero bueno, esas son energías que ya están ahí. Nosotros llegamos con nuestras nuevas energías, se activan. Y no nada más con las nuestras, sino también si traes un animalito nuevo, una mascota, un perro, un gato, se vuelven como a activar porque, pues... Hay nuevas cosas en la casa, ¿verdad? Es lógico. Entonces, pues a lo mejor esta actividad ya estaba, pero pues como ellos no estaban, pues la gran parte del día, pues no se daban cuenta. Hasta que empieza la contingencia por COVID y ellos tienen que estar en su casa, se dan cuenta de que esta actividad ocurre en su casa. Cuando eh, van avanzando con las historias y con las experiencias que pasan en su casa y demás, también les preguntan, oigan, y no han investigado un poco sobre, pues, qué es lo que hay eh, pues sí, en el terreno donde está construida su casa Porque la casa pues se ve bastante nueva No se ve una casa antigua donde tú dices Ah, pues oigan, tiene como 200 años Es lógico que algo iba a pasar ahí La casa se ve bastante nueva Y efectivamente, él, que es Ben Cuenta que sí, que él sí googleó su casa Y que en el terreno justamente encontraron Cuando estaban excavando, 42 esqueletos Entonces, pues bueno, bueno pues ya se retiran Y pues empieza a construir y ya todo normal entonces posiblemente ese es el origen de la actividad que hay. Ahora, la actividad sigue más y más y más y más, que ellos hasta le ponen de nombre David o Dave. Hay ciertos videos donde ellos ya se muestran un tanto enojados y molestos con lo que es este fantasma, este espíritu, porque les mueve muchas cosas, tira muchas cosas, ellos se levantan de que son las 7, 6 de la mañana, escuchan un ruidazo, bajan y todo lo de la cocina está... Anda de cuenta que voltearon la cocina así y la sacudieron y todo se cayó. Entonces ellos se fastidian de este tipo de situaciones. A pesar de que siempre están grabando, o sea, es como que seguido, seguido lo que ocurre. Entonces pues ya le ponen David o Dave como de, de cariño. Ahora ellos también buscan constantemente como respuestas de parte de este ente. Tratan con una, una fíjense, es una aplicación que a mí ya me la habían dicho que la descargara Pero no sé por qué mi celular no la aceptó o, o creo que no la encontré, no me acuerdo El caso es que decían que era muy buena como Spirit Box Y que varias personas tuvieron problemas tanto para instalarla, tanto para desinstalarla Y ellos la instalan y sí se pueden comunicar Pero bueno, ustedes saben que las aplicaciones pues, eh, no Entonces no sé por qué se les hizo una buena idea En caso de que, se, de que todo esto sea cierto... Ya les he dicho que jugar con la ouija para obtener respuestas del otro mundo es lo peor que puedes hacer. Es lo opuesto a conseguir respuestas y tratar de solucionar tu solución. O sea, totalmente lo opuesto. Y ellos juegan una, una ouija circular. Yo sí sabía que había de varias um, formas, pero nunca había visto una así. Yo de que órale, esta circular. Y ellos están jugando en una circular. Y pues sí les dice que... El pues de repente prende y apaga las luces y cosas así, ¿no? Ellos, a pesar de que les pasan y les pasan y les pasan estas cosas, se la pasan diciendo que no, que ellos no... Pues que no le tienen miedo a su ente, que realmente es que ya aprendieron a convivir con él si los fastidia, como yo ya les había comentado, si llega un punto en el que si esto te pasa a diario, te fastidias ya es de que, ay, otra vez, y no sabes cómo controlarlo, y no puedes, o sea, realmente es que no se puede, ellos hacen lo que se les pega la gana cuando se les pega la gana, en donde se les pega la gana, y si te quieren tirar tus libros o agarrar cosas y demás, pues ni modo entonces eso es básicamente los que pues sí, lo que nos cuentan ellos, de que pues son una pareja viviendo en una casa embrujada que no saben que está embrujada y que están muy contentos con su casa pero que no llevan tanto tiempo ahí. Entonces pues que se les hace raro que la actividad esté como tan fuerte. Les digo, tienen 100.000 videos, no no se imaginan cuántos videos tienen y en la mayoría de ellos pues suben cómo les tiran las cosas, cómo se mueven las cosas solas, cómo sus gatos también alcanzan a ver pues sí, de que a ellos de repente les da insomnio y son los ruidos constantes. Ellos están arriba, se escucha el sonido abajo. Ellos están abajo, se escuchan pasos arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen un, un rato, un buen rato, así como que, bueno, quieran ver este tipo de contenido, pueden ir a ver sus videos. También suben videos como de las cámaras de seguridad, como que dejan grabando y demás. Entonces, tienen, yo creo, unas dos horas de contenido paranormal. Si ustedes quieren ir a... Pues sí, a buscar o ver este tipo de contenido pues ya les dejé el usuario al principio y ahora sí díganme en los comentarios qué opinan ahora aquí les voy yo como yo les he dicho como buen amante de lo paranormal a mí me gusta dejar siempre un porcentaje de beneficio de la duda de que todo sea real obviamente a mí me encantaría que todo fuera real pero bueno lo que sí noté al principio es que ellos y lo que los he dicho en otros videos no mencionan el típico sígueme para más Like o 500 likes y hacemos la segunda parte. O cosas así. Porque si hacen eso ya es así como... Ay, ya. Automáticamente a mí se me quitan las ganas de seguir viendo el caso. ya después solamente dicen así de que... Ah, oigan, pues vamos a seguir subiendo videos de lo que es este la actividad que hay en nuestra casa. Por sí. pues si quieren ver, pues aquí se va a estar subiendo, ¿verdad? Básicamente. Después se abrieron un canal de, de YouTube que ya se dedica al tema de lo paranormal. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Todo creado? ¿O a lo mejor... Lo del primero no era creado, pero ya después que vieron que todo esto pues atrajo gente y demás y demás, pues ya ahora sí se van a dedicar a eso completo. Porque bueno, sus videos que son normales tendrán 50 mil visitas, no sé qué. Los que, los que son de la actividad paranormal, un millón de visitas, 3 millones, 500 mil, 200 mil y demás. Entonces es obvio que hay un pico de visitas ahí de por medio. Y bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente y recuerden pues suscribirse para quedarse al pendiente. También ya les subí actualización de las muñecas malditas por si no han ido a ver ese video y demás videos, cosas que pasan en el Hotel Cecil, etcétera, etcétera. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Besito.